Quiero expresarte con mi canto Por la dicha y el gozo que recibí Al llamarme, cuanto menos lo esperaba Me sentí tan encantado que no supe qué decir No sabía si llorar o reír Tantas emociones juntas, yo sentí una puerta, se me abría en la lumbre y oí una voz tan dulce que me dijo, quiero que... Yo quiero expresarte con mi canto.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 que se pierden con dolor Anda y diles que la paz viene de mí La esperanza, vida eterna y salvación Grita fuerte y no calles por temor porque ningún daño te podrán hacer Serán mil a tu lado y diez mil, mas a ti no llegarán, lo digo yo.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 podrán hacer caerán mil a tu lado y diez mil mas a ti no llegarán lo digo yo o yo quiero que tú clames con amor por las almas que se pierden con dolor y diles que la paz viene de mí Esperanza, vida eterna y salvación Grita fuerte y no calles por temor Porque ningún daño te podrán hacer Caerán mil a tu lado y diez mil a ti no llegarán, lo digo yo